Steve tuvo fe en ti. Él confió en ti. ¿Por qué devolviste el escudo? Hice lo que pensaba que era correcto. El legado de ese escudo es... complicado. Yo soy el Capitán América. Sé lo que tenemos que hacer. Les advierto algo entonces. Aléjense de mi camino. Él sangró por este país. Con o sin escudo. Nadie me dirá que no puedo pelear por él. No queremos que nadie más salga herido. ¿De verdad quieren hacer esto? Si sí, queremos.